Vida FM 105.3, Radio ABC, Radio María de la Alta Gracia, Radio Inmaculada en Atlanta, Georgia de los Estados Unidos y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Oremos por los difuntos María Cristina Portorrear en su tercer día. Monseñor Juan Severino Germán en su octavo día, Kenia Camilo Núñez en su noveno día, María Luisa Jiménez en su sexto mes, Carolina Bogar de Bonet, Bartolo López Garo, Dorotea Reyes y Casimiro Soto. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, Reverendo Padre Francisco Javier Muñoz, acompañado por el Diácono Francisco Boné y Acólito del Altar, iniciemos cantando al Señor. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro Espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor pedimos perdón con un corazón arrepentido sí. Escucha nuestras súplicas, Señor, y protege con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia, para que limpios de la mancha de los pecados perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con fe nos preparamos para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Abraham cayó de bruces y Dios le dijo Mira, este es mi pacto contigo Serás padre de muchedumbre de pueblos Ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham Porque te hago padre de muchedumbres de pueblos te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi pacto contigo y con tus descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura La tierra en que peregrinas La tierra de Canaán como posesión perpetua Seré tu Dios Dios añadió a Abraham Tú guardas mi pacto Que hago contigo y tus descendientes Por generaciones Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor y a su poder. Busca continuamente su rostro, recordar las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. El Señor se acuerda de su alianza, estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por oh, mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eterna. Se acuerda de su alianza eternamente. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.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 Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifique es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, Os aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Seguimos en este en este jueves de la quinta semana ya del tiempo de Cuaresma, el tiempo está avanzando y nos seguimos preparando para celebrar ese esos, esos, esa semana tan hermosa que estamos esperando, esa semana de Pascua del Señor. Es hermoso escuchar esta primera lectura que nos presenta hoy el libro de Génesis sobre ese llamado tan hermoso que Dios hizo, le hizo a Abraham. Abraham confió ciegamente en Dios y se dejó dirigir por él, ajustándose a la obediencia y haciendo y cumpliendo los mandatos de Dios. Y vemos al final cuántas bendiciones, cuántas cosas, porque es lo que Dios hace cuando uno le obedece, cuando uno sigue sus pasos, cuando uno escucha su voz. Cuando el hombre abre su corazón a la presencia de Dios, Dios va haciendo grande prodigio en la vida de cada uno. Y es hermoso, y ojalá que cada día nosotros nos mantuviéramos con un corazón abierto, atento, obediente, dejando que Dios siga actuando en el corazón de cada uno, para que ese corazón se vaya convirtiendo en un corazón nuevo cada día, escuchando esa voz de Dios, para que Dios se siga manifestando. Abraham recibió grandes bendiciones, esa promesa que se hizo realidad porque Dios no se queda con lo de nadie hoy Juan también nos presenta a Jesús y nos hace la invitación a que seguir creyendo en Jesús como palabra de vida eterna palabra de esperanza, palabra de consuelo esa palabra que también cada uno debemos guardar en nuestro corazón y hacer la vida porque Dios está vivo en la vida de cada uno de nosotros y es la palabra que nos va sosteniendo es la palabra de Dios que va haciendo nuestra vida hoy encontramos realmente que los judíos pues fue difícil para ellos aceptar a Jesús como palabra de vida eterna en muchos momentos pues decían que Él blasfemaba porque se presentaba como, como el Padre pero nunca llegaron a entender realmente quién era Jesús. Si lo hubiesen conocido y hubieran guardado su palabra, otras cosas serían. Pero a veces en nosotros como seres humanos llegan a la duda y muchas cosas realmente que se van presentando y como que no podemos vivir plenamente ese, esa palabra de Dios como Él nos manda. Y a veces llegan las dificultades, llegan los problemas y muchas cosas. Pero si nos afianzáramos cada día en la palabra de Dios, nuestra vida fuera diferente. Porque son palabras de vida, palabras de esperanza, que nos alimentan, que nos fortalecen en el transcurso de nuestra vida. Estamos viviendo ya en esta quinta semana, caminando, peregrinando, preparando nuestros corazones y nuestra vida para vivir en grande ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá hermanos y hermanas que nos centráramos cada uno en esa palabra de Dios, para que podamos vivir con intensidad cada día, cada paso, cada momento que Dios nos ofrece a través de su palabra que el Señor Jesús y la Santísima Virgen María hoy nos concedan esa gracia y nos la sigan concediendo todos los días permanecer siempre bajo la presencia de Dios ser dirigido por la palabra de Él que esa palabra se centre en lo más profundo de nuestro ser de pie y ahora le presentamos al Señor esas necesidades tanto físicas como espirituales que hay en la vida de cada uno de sus hijos para que la iglesia haga llegar a todos los hombres el mensaje de la salvación, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos se sienten atormentados, tristes o desesperados, encuentren a Dios que los salva y crean en Él. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que en todas las familias se eduque en la libertad, el respeto y el amor, y sean células vivas que transformen nuestra sociedad Oremos Te rogamos, óyenos Para que nosotros, que compartimos la mesa de Jesucristo Renovados por su Espíritu Seamos transmisores de su amor Hechos cercanía, solidaridad y misericordia Oremos Te rogamos, óyenos Pidamos también al buen Pastor para que siga tocando el corazón de hombres y mujeres que han decidido su vida a la vida consagrada y sacerdotal roguemos al Señor. Te rogamos, Pongamos también en la mano de Dios a nuestros hermanos enfermos para que nunca pierdan la esperanza de que Él siempre está a su lado roguemos al Señor. Escucha, Padre de amor, nuestra oración que te dirigimos con, confiando en la alianza que has establecido con tu nuevo pueblo, la iglesia, en la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. los frutos de la tierra los frutos de la villa y de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 Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal. Para que llegados a la montaña santa, con el corazón contripto y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación, Unidos a los ángeles, ministro de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza.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 el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo en ti te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús, santo, santo eres mi Dios, honor y gloria a ti seas por siempre Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed, todos de él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 tu presencia entre nosotros estamos ante la presencia de Jesús que se quedó para siempre en este bendito pedazo de pan el que hoy alabamos, bendecimos y glorificamos porque estamos ante la presencia viva y real del Hijo de Dios en este misterio de amor tan hermoso que nos envuelve, el misterio que nos fortalece en cada momento de nuestras vidas. Gracias Jesús por tu presencia en medio de nosotros, Gracias. en este día glorioso, en este día que celebramos presencia en este misterio de amor gracias Jesús gracias, por quedarte para siempre Bendito entre nosotros gracias, por eso hoy te alabamos y te bendecimos te, seas te alabamos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 a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, de tu Servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad Acuerdo también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección María Cristina Portorreal, Monseñor Juan Severino Germán Kenia Camilo Núñez María Luisa Jiménez Carolina Hogar Bartolo López Dorotea Reyes, Casimiro Sosa, Sosa, Amparo Collado, Vicente Mendoza, Luis Emilio Muñoz, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con ellos la gloria de la resurrección.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 Por tu Hijo Jesucristo, compartí la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, Digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en, en la tierra como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, día. perdona nuestras, nuestras ofensas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 Yo este de todo lugar, caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin. Satisface lo que busco es la paz Lo que quiero es vivir Sé quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad Buscar la verdad y gritar con mi voz El mundo va herido y cansado de un negro pasado De guerra sin fin la bomba que hizo la fe que deshizo y espera por mí al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús yo quiero dejar mi recado no tengo Pasado, pero tengo amor, el mismo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz. la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús. Amado, qué bueno es estar ante tu presencia, alabarte y bendecirte y darte gracia en cada momento de nuestras vidas. Nosotros creemos por fe que tú estás presente en medio de nosotros, que cada vez que recibimos tu cuerpo y tu sangre, tú permaneces vivo, real en nuestras vidas. Hoy, Señor, nos sentimos agradecidos por este nuevo amanecer. Un día más que por tu infinita misericordia hoy nos has regalado. Un día más, Señor, que queremos disfrutar del aire, del sol, disfrutar de nuestra familia y de tantas cosas hermosas con la cual tú te deleitas poniéndose en nuestras vistas y en nuestras manos. Gracias Padre por poner tus ojos de misericordia al inicio de esta mañana en cada uno de nosotros. Es por eso que hoy con una confianza plena depositamos en tus manos a nuestra familia, para que tú les bendiga grandemente, le cubra con tu sangre donde quiera que vayan hoy, cubra entradas y salidas, Señor, que no demos un paso que no sea bajo tu presencia. Te pedimos también por nuestros hermanos enfermos. Muchos de ellos están postrados en hospitales, clínicas, centros residenciales. Quizá muchos hoy han amanecido sin buena esperanza. Pero lo importante es que tú eres nuestra esperanza y somos tus hijos. Y tú nunca nos abandonas. Por eso hoy, Señor, ten misericordia de nuestros hermanos enfermos. Toma cada órgano, cada célula de su cuerpo. Y si tú quieres, y es tu santa voluntad, que hoy sean sanados y liberados por el poder de tu amor, nuestros hermanos enfermos. Aquellos que se encuentran tristes y afligidos, dale la paz y llena ese corazón de armonía a través de tu misericordia. Y a ti hermanos y hermanas que está en casa, quizá muchos ya van para el trabajo, confía en el Señor, ábrele tu corazón y dile al Señor que se quede contigo hoy para que todas las cosas te salgan de acuerdo a su voluntad. Bendito sea Dios, hoy y siempre. Alabamos su presencia. Te glorificamos, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser. Nuestro corazón te pertenece Somos tuyos, Jesús Haz de cada uno lo que tú quieras Señor Porque estamos en tus manos Somos tus hijos Bendito sea el Señor Gracias Padre Porque hoy tú harás grandes cosas con nosotros Porque hoy tú bendice a nuestra familia Porque hoy tú la guiarás la conducirá por el camino recto por el camino que tú le has trazado gracias señor porque hoy sería un día de felicidad y de paz porque tú estás a nuestro lado por fe sabemos que tú hoy no te apartará de ninguno de nosotros bendito sea Dios Gracias, Jesús, Gracias, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Gracias Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Oremos. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento con el que nos alimentas en nuestra vida temporal nos haga partícipe de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén. encomendémonos ahora a nuestra madre santísima pidiéndole su protección y su gracia que nos cobije hoy con su manto divino diciendo contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiado pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me protege tanto, como verdadera Madre, Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. En la presencia del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. se acaba sin, sin penas ni tristeza, sin ciudad de eternidad, otra ciudad que no se acaba.